La primera información pasó en el Colegio de Abogados, ustedes saben, que tuvo elecciones. Y porque se miedo. me parecía un partido ahí, que okay. tiene un hachito, una sí, cosa. Bueno, lo mismo del Colegio de Abogados de la República Dominicana. CAR no es la iglesia, sino CAR, es otra cosa. Se, ah, enfrentaron, eso. Eh, se enfrentaron la tarde de este martes con sillas, puños y otros objetos de la supuesta imposición de una comisión electoral ilegal por parte de actual, del actual presidente de CAR, Miguel Surún Hernández. En varios videos enviados en este medio se ven juristas embarcarse en una discusión que terminó con la destrucción de varios objetos pertenecientes a CAR y en, eh, en el local ubicado en, Isabela, eh, y, perdón, en Isabel Católica, Distrito Nacional. Señores, ese proyecto que usted ve ahí son de gente profesional. Miren, mira, miren, miren. En Corea. este país. Miren, miren, miren, a, los... a potazo se están dando. Mira, yo ahí. pensaba que ¿Sí? se iba a bajar el pantalón con el gigante. No, no, no, no. no, no. Mire, usted está viendo eso, son gente, son gente estudiada, no, para no, que ustedes no, vean, profesionales, eh, que no, profesionales, no son los concheros de Moto que están eh. haciendo ese lío. <risa> sí, porque Pero, ay, no, para que, que ustedes vean. Sí, denigran, denigran, es verdad lo que Qué vergüenza, eh. ese es el colegio de, de abogados que, que representan a, a los abogados que hay muchos abogados importantes, por eso que los abogados que tú ves importantes tú nunca los ves aspirando de que a una presidencia ni nada de eso. Pero miren ahí, miren ahí cómo se ve. Hubo uno que agarró el galón de agua. cuando cuando, cuando están en un pleito, un agarró con puño, ve acá te voy a dar con este galón. O sea, No, yo te con lo que encuentre, tollo. como eh, coloquialmente Totalmente se dice. un tollo, entonces yo estoy viendo eso ahora mismo. Y yo lo que digo, yo creo que eso es una vergüenza para la República Dominicana, ese tollo. Pero, mira, mira, pero mira, mira, mira, mira, mira cómo agarra el oye, La mira, pregunta mía, güey. Pero mira mía. la gana, sí. La pregunta mía, Génesis si y Bellaniri, que si hay algún beneficio en el colegio de abogados. No, no es que tú sabes que cuando siempre cosas así, hay algún beneficio. ¿Algún claro. Beneficio? No, algún Son beneficio? nombrados por el gobierno. O algo no, gobierno. no, no, pero tú sabes que hay un beneficio. Hay un entre gobierno? viáticos. Hay un fondo, hay un fondo. Este, hay. Que seguro de salud. Hay o sea, son muchas cosas. Yo creo que hay un fondo ahí. Me imagino bueno, que hasta miembros. combustible, ¿verdad? Tiene que ser algo porque son es líos no, no No Por no, bueno, lo único no que, que yo haría grato. un lío así, creo que no. Mira, mira, mira, es por mira, el combustible, mira, que cada mira, día mira, tiene un alza. Mira, no los que más el lío son así. gordos. <risa> gordo. Armarle un lío al bombero, mira, pero Mira, los gordos, los gordos arman el lío. Comenzó por un lado. Ahí viene. Tranquilo, tranquilo. Ahí fue el inicio de todo. Se acaloró la situación y viene el lío. Atacada. Y viene y pum. Y ahí mire, se... Mira, mire. mira. Mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire. Qué me, güey, Mira, eso ay. So da Pero, pena. A, yo creo que, de, porque, que, que me den un closo. Hay tipo de, de, de galón de agua. Mira, mira, se, mira. se quitó la correa. Mira, mira, el galón de agua, el mira, galón de agua. Pero mira el galón de agua, el galón de agua. ¿Cómo lo agarró? Ay, mi madre. Esto lo último. Y aquí en ese galón <risa> de agua agarré. Pero, ¿qué pasa, señores? Nada <risa> más eso nos queda <risa> ahí. Pues aquí en San Francisco Macorís también hubo otro lío. ¿Con qué? Aquí hubo otro lío que me llevaba buscando el video de. Ay, También. De, de, de, de, de, Ale. De, de, de Ale. Lo tengo colgado del alma, pobre. De, Ale. Mira, y, y nos están hablando aquí. Y entonces. Nos están hablando aquí sobre eso. Miren, otro lío. Vamos, denme el audio, por favor. Yo si eh, no lo he escuchado hombre. todavía. Ale, Ale, Ale, tiene que hacer algo con ese hombre. Ey, esa música tiene copyright. Estoy ayer, que, ayer que hubieron virgen. personas, creo que la las la principales de, de, juntas de vecinos, solicitaban a la alcaldía que se religiera. O sea, que quisieran que Ale volviera a ser síndico. Y luego de ese encontronazo, entonces, después de, perdón, luego de esa petición que se le hizo al alcalde y estaba todo muy bien, y ahí se había destacado que es, eh, algunos había sectores, una posible sectores que se religieran, de... pasa a este inconveniente. Y, y, y lo peor es. Pero a raíz de qué? De esa misma tengo petición. Enten, tengo entendido. Porque veo que, que le estamos El cifrando. alcalde parece como que le dijo a él como de, como ladrón. Él le dijo ladrón. Entonces, eh, el Miguel, sí, ya, Miguel, ese, Dan, ese se hombre. molestó. Ese señor ha tenido varios problemas porque yo a veces creo que el problema que él tiene con Ale es personal. Hay muchas eh, personas persona, aquí personal. Alex, personal con problemas personales con Alex. un ejemplo con él. Un ejemplo un con ejemplo él. Un ejemplo que Alex, sentimos. Total. Trancarlo. Lo ¿vale? Porque claro. ese hombre, todo el mundo en no, esa... Eh, tú tienes que someterlo por alguna razón. Claro, por no, una no, la no, Pero tú haber, quieres más que eso. No tan grande. Si el es es sí. Le respeto, está faltando está al orden público ahí. O sea, eso es algo que debes respetar. Si yo te digo a ti, te acuso de algo y debo tú una prueba. Lógico. Y el alcalde no sé de qué que lo acusa ahí. Tiene que tener una prueba. Pero ese mira, hombre de desde que Ale entró a ese cabildo, ese señor es una zozobra de vida. Sí, porque como, como bien hombre. menciona Génesis, es algo personal. Yo creo que es algo personal. Mira, Ale el, Díaz no el, sufre el, de el corazón. El, a él, a él. No. no. Ale Díaz no oh, sufre de corazón. Pero con ese hombre y otro que hay ahí. Y créeme ¿sí? que para Alex estar así de esa manera, porque fui reportera de Alex como por seis meses. Para Alex exaltarse de esa forma, ya tuvo que estar aguantando mucho, porque Alex no es de la persona... Alex te deja a ti con la palabra en la boca y se va. Sí. Atención, Flaco. Alex es una persona con mira, mucha inteligencia emocional, y no soy partidaria de, de, de su partido, pero cabe destacar la buena gestión que mira, pocos lo alcaldes oyeme, han oyeme, hecho en San Francisco oyeme, oyeme de lo mejor, Lo mejor que le puede pasar a esta ciudad es que Alex Díaz siga en, en ese ayuntamiento. Claro. O sea, San Francisco está, está limpio, personal, señores. Fuera del partido. Y claro. De todo, lo mejor que le puede pasar a San Francisco de Macorís es que Alex Díaz se quede ahí en el cabildo. ¿Por qué? La mayoría, el 90% de las personas que se quejan... Es por porque no pueden. Es porque solicitaron algo que le fue negado. Sí. O cancelado. O que le quitaron la botella. O que le quitan el cheque que ellos cobraban sin uh -huh. trabajar y le daban la mitad otra a otra cosa, persona. Y otra cosa, Néstor. Cabe resaltar esa parte. Alex encontró al ayuntamiento con una deuda de 175 mil millones de pesos. ¿Y en qué número está que se supone, ¿Eh? Que se supone no, que mío. debía ser una mala gestión la... porque no habían fondos cuando él llegó. Por la causa de que todo el mundo conoce, Félix Rodríguez acabó con el ayuntamiento. Y miren la buena gestión. San Francisco, el otro día yo venía de la casa de un familiar de mi esposo, con mi esposo. Y hay que transcurrir por el trayecto de la avenida Libertad. Eran como las 10 de la noche. Y yo le dije al esposo mío, San Francisco nunca se había visto así. Nunca. Y miramos para la calle de Libertad con Castillo hacia abajo. Y eso daba... Señor, eso daba hasta alegría verlo porque la limpieza es algo que, por más humilde que tú seas y hay limpieza, oye, me vas a resaltar y vas a, a, a sobresalir. Y eso cabe destacarlo. Bueno. El dolor de todos y de muchos políticos que quieren estar donde Alex quiere estar, que quieren hacer y que quieren tener botellas y multiplicar. A, eh, queriendo ir, ir a buscarle eh, o sea, Golpearlo trompada, Golpearlo, golpearle, la Golpearlo. Tenemos que revisarnos ya eh, Yo sobre lo del alcalde Con eso es, no, es prueba suficiente Para que él adjudique contra él Yo no yo sobre el alcalde trato de hacer lo más objetivo posible Porque pertenezco al, al cabildo de, de Alex Díaz Y no, no quisiera que la gente vieran Bueno, porque tú estás con Alex eh, Tú das una opinión positiva o negativa Yo creo que la gente No, yo no estoy con Alex Pero lo la bueno gente, se resalta la gente sabrá cómo evalúa la, la gestión de Ale. Eh, hay muchas personas que le dan un positivo, otras personas que entienden que, que no, que tiene cosas negativas. Eh, es que al dominicano sí, le gusta mucho sí. que le den y no le gusta trabajar. Exacto, entonces Ale es el malo exacto. aquí de la película. Entonces, entonces la gente dice... Bájese a trabajar. No sé si Miguel... Eh, bueno, Miguel ha sido eh, regidor por varios por varios periodos. Así como Miguel ha sido regidor por varios periodos, yo creo que si Ale quiere reelegirse y él entiende, porque todavía una vez hablé con él, le pregunté, él me dijo que todavía no, que hay personas que lo han, que lo han o sea, le han que le han propuesto empresarios y eso. Tengo entendido, y así mismo lo, lo externó el presidente de Junta de Vecinos. Y si él entiende que tiene los números para volver a ser alcalde, él, él, él tiene todo el derecho. Lo que yo sí sigo pensando es que esperemos que personas... O sea, tratemos de no solamente con lo de Alex, sino con lo del abogado. Señores, usted tiene que tener un comportamiento, eh, evitar... Eh, eh, Pasar. Eso conlleva Eso, mucho es, con es, es, lo que. Esto, está, esto está, se está viendo a nivel nacional. Claro. Eh, lo que pasó. O sea, eh, es lamentable. Eh, por cierto, me acaban de informar que la madre de. La abuela de nuestro amigo Vladimir Paula eh, eh, falleció. Eh, queremos estrenarnos nuestro pésame. Me acabo de informar ahora mismo en el grupo de trabajo. Eh, Vladimir es más, sentimos, que, mi, más Vladimir. que un hermano. Eh, ya me da lo lamento mucho porque yo sé la importancia de eso. Yo que tengo un abuelo que está en una situación un poquito delicada y uno se, uno tiene un cariño muy, muy, a, a, a, muy grande con los, con los abuelos. Bueno, y sobre retornando al tema, yo no sé si usted lo ve así. Esperemos que usted comente, y usted diga si usted luego que vio está está lo que pasó ayer con la junta de vecinos y hoy con esta trifurca usted. ¿Le gustaría eh, un cambio en el ayuntamiento? ¿Usted quisiera que fuera Ale, que siguiera con esa, esa metodología nueva que, que usted está viendo? Vamos a ver que las personas nos pueden llamar al 809-725-0505 y usted no puede dar su opinión. Pero a nivel profesional, creo que no se le vio bien ni siquiera al a, a, a la sala de regidores con el ayuntamiento, ni tampoco al colegio de abogados. Está haciendo trifulca así eh, a lo loco. Somos no, gente que, que civilizada. le dejan a sus hijos, como ¿Eh? ejemplo, somos y a la sociedad, dicho sea de Exacto. paso. Exacto, somos gente civilizada que tenemos que buscar una forma. De, de, de, no, no eso de que usted puede usted, usted Miguel en vez de usted estar ofreciendo trompones como si fuera usted un animal usted cree que usted es fácil si usted entiende que le, el alcalde le falló o dijo algo que es mentira ahí están los tribunales es que el problema de él, él es con la alcaldía el problema eso. de él no es con el alcalde resuelve es eso, con Alex, Díaz, el hombre con Ale, él también tiene un problema con otra gente que yo sé pero miren, usted tiene que tener una clara de que si usted sin esto me faltó el respeto a mí y usted como un profesional pues, tiene que saber y entender ah oh, tú me dijiste tal cosa, bueno, tú me vas a tener que sostener eso y tú vas a tener que yo te voy a someter a la justicia para que tú digas si me pruebes si eso es verdad o es mentira Entonces usted tiene que utilizar lo, lo, los mecanismos correspondientes igual que el colegio de abogados que lo que parecían un reguero de burros, animales personas que estaban, que se supone que son gente con profe que profesionales que son los que nos dan a nosotros que lo que nos viven a, a nosotros, lo, los jóvenes de ahora, porque los milenios, nosotros somos gente que te, no hemos educado a través de nuestras plataformas nuevas y no y como no tenemos. Esos y se, títulos, nos, critica los, mucho y se eso. nos critica mucho. Y, se no, y usted vive criticando a Rochi y, y al, y al Alfa y a toda esa gente y a los Foques y a toda esa gente que son urbanos. Pero cuando usted llega a su, a su turno de sus intereses económicos, usted viene y explota y, y se comporta como un animal, porque eso es lo que pasa. Y así mismo, como se comportó Miguelín, como se comportó toda la gente de los abogados, usted tiene que tener comedimiento, eh, comedimiento creo que es la palabra uh -huh. Entonces, comedimiento Tener, eh, darle un mensaje a sus hijos de que usted no es un burro, que usted. Al no, y a nosotros escucho. mismos, a nosotros mismos como sociedad, como jóvenes, sí, ¿verdad? A, a, a, Porque, y... óyame, esos no son comportamientos adecuados para una persona que se sobreentiende, ¿verdad? Que puede regir. No, y nadie le puede hacer que nada. Puede... ¿Qué vaca a casa agradece? Nadie y... puede hacer nada, no, se, no pide disculpas, no, ni no. nada. Estos viejos verdes que quieren privar en el, el no, que es, ellos sí. No, son no. animales con corbatas. Así no se no, no, así puede no, así Son no, animales así no, con puede. corbatas. Entonces, Tienen hay que, que tomar una medida sobre eso la falta de respeto de, esta, de estos legisladores usted no lo ve discutiendo eh, eh, eso por el pueblo ni por un asfalto, ni por una cancha. Entonces, no lo voy discutiendo no, por No, mi eso. amor, por sus intereses. ¿Eh? Porque que muy bueno está pegado de una tetita que dele leche bueno, 24-7. Hay personas que nos están escribiendo, en eh, Nueva York nos escriben. Eh, dicen, es una vergüenza para nuestro país claro. el comportamiento de gente que supuestamente son profesionales. Estoy de acuerdo contigo. Dice aquí, buenas tardes, mis queridos amigos. Hablar de lo de la alcaldía. Sí, de la trompada. Hablamos sobre eso. Y nada, yo entiendo. Sabe, yo usted, entiendo que Ale, si Ale, que Ale le dijo. Diría, yo no voy a decir que Ale. Ni es, es, yo, yo no puedo decir si Ale es perfecto o, es, o está bien o no está mal. Yo no voy a decir eso. Si Ale usted le faltó el respeto y dijo algo que es mentira, vamos a tribunales, pero no haciendo estos shows. O sea, no haciendo estos shows de que iba a entrar y que a, a trompar a una persona. O sea, yo creo que eso se vio demasiado desagradable. Ahora mismo en San Francisco de Macorís es, eh, nos están conociendo a nosotros porque nuestra, quienes nos dirigen se comportan de esa forma. No, y o sea, cabe destacar, Génesis, que la, de el, alto, queda, el alto dirigente de, de, de la provincia de Duarte es el alcalde. Entonces, para tú faltarle al alcalde... ¿eh? Mm. ¿Verdad? Y si el alcalde te Alto dijo algo, del estado. y vamos por un ejemplo que para, para ser objetivo, si el alcalde dijo algo que te que tú entiendes que fue falso o lo que sea, usa un, un tribunal como hicieron una persona que el alcalde dijo algo y lo sometió. Eso es lo mismo que usted tiene que hacer. Use la, la cosa correspondiente, pero no nos haga pasar sí. vergüenza. No nos haga pasar vergüenza. Es que no hay argumentos o sea, pa, hacernos pasar no vergüenza. No hay argumentos para ir contra Alex mm. Quizás tú no quieras resaltar esa parte mm. porque tú eres del cabildo, tú perteneces al cabildo yo no, yo no me puedo mantener que neutral porque soy de la sociedad, yo tengo que decir lo que sé y lo que es no hay un argumento que avale ese comportamiento no hay un argumento para Ni ir que contra Alex Trumpar, Día con no gente. hay un argumento para querer hacerle o sea, la forma que él entiende porque esto es una forma de impotencia, ya este es el último recurso que él utilizó para faltarle al respeto no de una forma que no es el vez. adecuado ni la primera vez. Que no Cabe es la primera destacar. vez. Pero que no es lo que quiere, es que que la gente entienda y que no lo agarren. Sí, dice, que San no Francisco agarre. de Macorís, San Francisco de Macorís no es así como esas personas están comportando. Y ni ni y tampoco los abogados están son así como el gremio que hizo representarlo. No no porque usted sea profesional, usted usted tenga educación, no, eso no es Y hay un, un dato que nosotros no lo hemos tocado. Que yo puedo trabajar aquí en Telenor y tú me puedes no decir, decir a mí. Nada. En la parte vamos a decir administrativa. Uh -huh. Y tú me puedes acusar de ladrona. Y si yo sé que no lo estoy haciendo, yo me voy a quedar así mismo, oh, calmada sí. y pasiva como estoy. Pero Alex lo está acusando de ladrón y él se está exaltando. Sí, no, okay. Parece oh. que te descubrió, papito. Oh, no, okay. Y tu comportamiento no es el que deje de decir o, o puedan abogar por ti somete en parte la Si te lo dicen a ti, somete a la persona y ya. Punto. Ya. Pero vamos sí, Tenemos una llamada Quedando como el malo. Buenas. Buena tarde. bueno, Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién digamos. está ahí? Eh, mi nombre es Teresa. Dígame. Teresa, un placer. Eh, Cuéntanos. Quiero informarle sobre Alex. Dígame, ¿Sí? dígame, dígame, Cuéntanos. Alex es uno de los síndicos que han entrado a, a la San Francisco de Macorís, que ha trabajado más mejor por San Francisco de Macorís. Si, si alguien quiere decir algo en contra de Alex es porque Alex no tiene pelo en la boca y le dice la verdad a Exacto. quien sea pero que si, le el, si San Francisco de Macorís era otro eh, religieran a Alex para síndico para el Nuevo 20 bueno, ahí... porque ha hecho un papel muy bien para este pueblo yo, resido, yo soy de Salcedo yo resido en los Estados Unidos y estoy aquí atención Miguelín estoy aquí 15 días aquí en la mella a donde mi abuela atendiendola pero tengo información de todo porque yo viajo hasta 5 y 6 veces a, a la República Dominicana ¿cómo tú ves San Francisco? ¿Cómo tú ves San, Francisco? La, San Francisco está más limpio okay. el, la, el pueblo tiene que saber que es cuando un síndico cuando un presidente entra a, a a, le, a trabajar por el país lo dejan derrotado lo dejan eh, eh, desnudo y tiene que volver a restablecer y cuando Alex cogió a San Francisco macorís como síndico, lo encontró desnudo y Alex ha puesto a San Francisco como nunca lo había estado ese mercado daba asco sí. asco daba ese mercado y, y entiendo que no lo hizo nuevo pero entiendo que sí lo ha puesto limpio. Okay. La calle es, daba vergüenza y la calle está diferente. Y todo el, algunas áreas ha estado, ha estado diferente. El pueblo de San Francisco de Macorís debe entender que cuando Alex entró ahí, encontró todo mal, en cero y destruido, y lo ha restablecido. Gracias. Que no sea tan malo agradecido. Muchas Miguelín, gracias, gracias, gracias. Espérate, espérate, permiso Atención en... Atención, Pueblo de San Francisco Despierta. Una persona que no es de aquí Que no es de la ciudad Que es de Salcedo Y vive en Estados Unidos Y ha visto la diferencia Ha visto que la ciudad de San Francisco Cogió otro rumbo Otro feeling Incluso en contra de mucho Que ha... cuando hizo la, eh, la Avenida de Libertad uh -huh. Lo criticaron muchísimo. Sí, que quitó los letreros también. Y, si, y si arregló, mira el parque de la salida. Cuando él comenzó a arreglarlo. Eso era criticando. Y esto. El mismo parque, Duarte también. Esto? Mira cómo está ese parque. Cuando hasta los peloteros que vienen de otro pueblo. Se toman fotos ahí. Bueno. En ese parque. Entonces, nosotros necesitamos... Cuatro años más de Alex Díaz Vamos a la pausa Y cuando retornemos tenemos a Yosari. O sea, yo voto en Nago y voy a cambiar la residencia Para eh, votar por Alex otra vez Relígete Alex Cuyita, que voy por ti En, ¿Dónde en Compellito, bebé. Ah, en Compellito, en Compellito. Sí, entonces, Relígete Alex que voy a cambiar sí, la residencia vale Para votar por ti Una pregunta, de que vaya donde yo llegar a Yosari <risa> Digo, de, de, de, de, Los voy a llevar a Copellito en mayo, el Día del Trabajador Nos vamos ey, ey, ey, ey. Está grabado Públicamente, yo te eh. y graba Nos vamos para allá de rumba Vamos a la pausa, pausa. Copellito I'm sorry,